¡Gitano! ¡Gitano! Eh, nosotros como, como zoológicos, pues a la de Zemarnad o Profepa, este, nos traen ese animales que ellos este, recuperan, en, eh, si los han tenido en algunas casas o los agarran en la selva. Le hacemos de esta forma. A la fecha nos han llegado como... Como unos cuatro jaguares, incluso hasta el momento todavía tenemos dos, dos que han venido de vida libre. Eh, este jaguar no llegó, eh, no lo pudimos poner en, en exhibición, pero sí lo llevábamos al lugar donde le llamamos cuarentena, el lugar donde hay que observar comportamiento. Pero este jaguar de la luz fue un animal muy, muy, muy agresivo, incluso tuvimos que que reforzar la, la jaula, para, para, este, para seguridad, porque era un animal de que donde cuando nos acercábamos se nos aventaba a la malla con, con, con manazos y así el, el gruñido, pues. Y los que tenemos en cautiverio son animales que los podemos tocar a través de la malla, los podemos tocar y todo eso y pues... Tranquilo. Eh, la historia de la ganadería extensiva en toda la cuenca baja del río Papaloapan, desde los Tuxtlas hasta la Sierra de Oaxaca, pues ha sido la historia de la destrucción de las selvas tropicales que existieron en, en toda esta región. En, en estos pueblos de, de la Sierra Norte de Oaxaca, lo que estamos viviendo es un capítulo más de toda esa historia. ¿sí? Eh, eh, durante muchos años, estas comunidades campesinas se dedicaron a su agricultura tradicional basada en el maíz y en una diversidad de productos de autoabasto. Y también... Eh, en los últimos 30 o 20 años del, del siglo pasado, eh, a la, se dedicaron también a la cafeticultura. La cafeticultura durante varios años fue un generador de, de ingreso de, de, de estas comunidades hasta que vinieron la, la, las crisis de finales de los 80, principios de los años 90, cuando bajó eh, de manera muy ...muy fuerte los, los precios en el mercado internacional del café... ...también desapareció el apoyo del Estado mexicano... ...desaparece el Instituto Mexicano del Café... ...y los productores se quedan a la deriva... ¿no? Ante, ...ante un mercado incierto... ...y este, se viene pues un, un problema en toda esta región... ...empieza a haber mucha migración... ...y como una de las alternativas... ...que el propio gobierno les planteó a, a, a estos campesinos... La gente adopta la, la ganadería. La diferencia que hoy vemos es, es radical. El paisaje ha cambiado completamente, se han secado muchos arroyos y por supuesto los, los jaguares se, se, se van quedando reducidos en su, en su hábitat natural, en su espacio vital. Eh, eh, las selvas que antes tenían eh, se han ido fragmentando. El jaguar de la luz fue capturado porque entró en conflicto con las comunidades humanas, eh, esas querían tener su ganado, y eh, pues el jaguar se empezó a alimentar de estas vacas, y esto es un problema común en toda el área de distribución de, de esta especie. Aquí tenemos un, un mapa de eh, la distribución histórica del jaguar en México, eh, que es como se conocía, o como estaba distribuido el jaguar, hasta hace más de, de 20 años, y como vemos aquí, toda la planicie costera del Golfo de México, pues tenía hábitat que era bastante bueno para los jaguares, y las poblaciones estaban ahí. Y lo que vemos ahora es esto, es una mucha mayor fragmentación del hábitat de los jaguares, en, en toda su área de distribución, pero particularmente en esta zona de la, del Golfo de México, pues se ha perdido gran parte del, del hábitat de, de los jaguares, pues los jaguares se van a ir moviendo hacia las zonas de la comunidad de Asunción la Chisila, que están muy bien conservadas, particularmente el bosque mesófilo de montaña y la selva alta perifolia que hay en la zona sur. El problema de la pérdida de hábitat pues es la, la mayor amenaza para la sobrevivencia de la especie, eh, junto con la competencia en la que entra el jaguar por las presas. En un lugar en donde conviven jaguares y, y comunidades humanas, Aún sin la ganadería, el jaguar se ve eh, amenazado por la presencia de, de, de la gente, si es que estas personas se dedican a la cacería, porque justamente se dedican a cazar jabalís y venados, que son de las presas favoritas del jaguar. ¿no? Imposible decirle a la gente que saque las vacas de allí, ¿no? que en lugar de sacar a los jaguares... ...de la selva, lo que hay que evitar es la ganadería. Es difícil porque la gente necesita de, del, del poco dinero que le da esta actividad, actividad ganadera. Entonces, este, se enfrentan en, en, en una situación eh, eh, con muy pocas alternativas. El gobierno, el gobierno federal y estatal, también han mostrado incapacidad para, para resolver este problema... ...o apoyar a, a, a los campesinos en la solución de este problema. Programas como el PROGAN o el PROCAMPO CAPITALIZA son eh, muchos millones de pesos los que se gastan anualmente en apoyar ganadería en, en comunidades que están dentro de la selva y son miles de hectáreas las que se están perdiendo de selva este, año con año por, por esta actividad. La, las personas llegan a tener de 5 a 10 vacas. Ellos piensan que entre más terreno tengan sus 10 vacas más gordas se van a poner, en donde sabemos exactamente que es lo contrario. ¿sí? Esas 10 vacas las ponen en 10 hectáreas, entonces la zona que están deforestando es impresionante. Por lo mismo, este, los jaguares, otras especies también se quedan sin hábitat. Empieza a haber la, la, el ataque o la depredación de ganado por jaguares. Es ahí cuando los dueños de las vacas buscan la revancha y si el jaguar me mató mi vaca pues yo voy a matar al jaguar ¿Sí? aunque los jaguares no saben que las vacas tienen dueño el tipo de terreno que se encuentra en esa zona es un terreno muy agreste entonces no son llanuras planas como en otras zonas de, de Oaxaca o del país sino son completamente montañosos esto ¿sí? nos causa una serie de problemas con este manejo ganadero que tienen en la región y todo esto se lo achacan al jaguar empieza a haber una gran mortalidad de, de ganado bovino ¿sí? causado por, este, principalmente por enfermedades, ellos no tienen control de su ganadería, esas enfermedades están matando al ganado no, no están vacunados, no están controlados, no saben en qué lugar deben estar, no comen lo suficiente, entonces de esa forma los animales están muriendo. Estos animales mueren principalmente en un 80% por enfermedades como anaplasmosis, como fiebre carbonosa, como derriengue y después de esto, ¿sí? la segunda causa de muerte son piquetes de serpientes, se les barrancan en esas laderas tan empinadas ¿sí? y el 3% de estas muertes ¿Sí? es solamente por jaguar podríamos tener en el 1% o en el 5% máximo de todo ese terreno deforestado toda la cantidad de vacas que están en, en sueltas en la región esto con cercos eléctricos con ganadería, este, con mejor manejo ganadero ¿sí? con este, mejores pastos en, solamente en las zonas donde hay ganadería lógicamente las vacunas el manejo ganadero en sí Yo ya había sido informado que sería delegado federal de Profepa en, en Oaxaca y un amigo tuvo a bien mandarme un recorte periódico eh, para decirme, mira con lo que te vas a encontrar y era el encabezado del periódico Noticias que decía eh, capturan en Cristo Rey la selva un jaguar y lo entregan a la autoridad, a Profepa. Entonces cuando me explican los... Los inspectores, eh, pues yo tenía una batería de preguntas de cómo enfrentar el problema, que en ese momento lo veíamos así, como un problema. ¿Cómo le damos solución? Y entonces, lo primero que pregunto es ¿dónde está el animal? Y el animal estaba resguardado en, un, en el zoológico Yaguarzó, de Oaxaca, el único zoológico que tenemos. La pregunta es ¿por qué está ahí? Lo que me dicen, bueno, pues ese es el lugar, digamos, óptimo donde puede estar el animal, en tanto que no hay en Oaxaca y en otras partes del país eh, lugares ideales para que este tipo de animales puedan estar y puedan eh, mantenerse. Siendo la primera experiencia registrada de este tipo, pues nos teníamos que documentar, ¿verdad?, de, de qué se debía hacer. Se investigaron o se estudiaron otras experiencias y el protocolo que seguía era saber si al animal era posible regresarlo efectivamente y la pregunta siguiente era dónde y nos dice eh, la, la, la autoridad responsable ustedes tienen que hacer y cumplir con este protocolo que eran estudios fisiológicos, estudios de piel, del pelaje del animal. Eh, de la dentadura del animal, de si no contaba el animal con algún, eh, alguna bacteria, algún virus que no fuera na nativo, digamos, de, de, de, de la vida natural del animal. Y bueno, pues empezamos a buscar quién pudiera hacer ese tipo de exámenes. Es cuando el Departamento de Vida Silvestre de la Semarnat nos solicitó a través de la Profepa las pruebas clínicas para saber si el jaguar podía ser liberado o no. Se tomaron las muestras de sangre, ¿sí? muestras de excremento, se enviaron al laboratorio del Instituto Politécnico Nacional y fue así cuando nos le autorizaron que no estaba enfermo ni de leucemia viral felina, ni, ni de panleucopenia felina, este, ni de se pudiera liberar el jaguar en cautiverio sin que los demás animales de vida silvestre fueran contagiados. Y a nosotros en el CIDIR nos, nos consultaron inicialmente para ver cómo se podría asegurar el éxito de la liberación. Eh, es decir, una vez que se le liberara, qué iba a pasar con ese jaguar, cómo íbamos a saber que había sobrevivido. Después de pasar tantos meses en cautiverio, finalmente pasó alrededor de 14 meses en, en, en cautiverio, cómo nos aseguraríamos de que ese jaguar seguiría eh, estaría eh, sano como para poder eh, sobrevivir eh, regresando al hábitat, a su territorio. ¿no? En paralelo... Vimos la oportunidad de preguntarle a la comunidad en una asamblea, que era lo que nosotros teníamos en mente que podía pasar, si no recibirían de vuelta a ellos al animal. Y bueno, pues allá fuimos a la comunidad. Eh, las autoridades convocaron a la asamblea con sus propias eh, formas de toma de decisiones, de intercambio de ideas, de construcción de sus propios consensos y definen que el animal debería regresar a la comunidad, cosa que mi percepción fue que tomó suficiente discusión. No, no fue una cosa inmediata ni, ni, ni fácil de decidir, por varias razones, sobre todo el, la preocupación o el cuidado de que este animal, ya improntado en nuestros términos técnicos, podría agredir a las familias de la comunidad y, pero bueno, finalmente deciden, y nuevamente lo vuelvo a decir, deciden correctamente, ¿no? una sabiduría que es propia de nuestras comunidades y de ese formato de toma de decisiones, deciden correctamente. Eh, sigue el proceso de ahora cómo, el cómo tendríamos que liberar al animal, y entonces llegamos a la conclusión de que tenía que ser liberado, Bajo observación durante al menos seis meses. Y esa observación tendría que ser con un collar. Un collar que tuviera un geoposicionador. Pero para el collar se necesitaba dinero. Un dinero que no existía en el presupuesto de la propia Profepa. Este, y entonces pues, había que conseguirlo. Y entramos en un proceso de procuración de fondos que de manera extraordinaria, nuestros artistas oaxaqueños, un, un grupo de artistas oaxaqueños, eh, muy involucrados en este proceso, pues decidieron ofrecer eh, obra, subastarla, venderla, tal. Y eso logró que se recuperara, o que se, que se, que se acopiara una parte del recurso. La otra parte, nos fuimos con una empresa transnacional eh, de automóviles. Les pareció una idea extraordinaria, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Y dieron un patrocinio, una donación especial para esto. Y entonces, juntando los dineros, pues, llegamos a lo que costaba el famoso collar. Y al final, bueno, pues ya era lo logístico, que terminó siendo un, pues, toda una aventura, ¿Verdad? Eh, muy temprano, pues, el día 17 de diciembre, finalmente eh, se monta el jaguar en una camioneta, se traslada al aeropuerto de Oaxaca y un par de helicópteros que fueron facilitados, uno por eh, Petróleos de México, en una gestión que se hizo de parte de la delegación de Profepe de Oaxaca y otro más pagado por la Procuraduría eh, Federal a nivel nacional, eh, se montó al animal se trasladó eh, al, al lugar, a Llano Piedra Tigre. Y la comunidad lo recibió. Un ceremonial fuera de serie que, que lo marca uno, ¿no? eh, le marca uno la vida vivir este tipo de cosas. Era fácil pensar o prever que, que el jaguar iba a regresar a comer. A comer ganado a matar vacas, entonces nosotros pensamos en una solución inmediata que no es una solución definitiva pero que sí podría ayudar a, a, a, los, a los dueños de las vacas, este, pensamos en el pago de un seguro por, por este, pérdida de ganado por ataque de, de, del jaguar. Hubo, hubo una convocatoria en Oaxaca este, con, con la participación de los artistas y la donación de obra de arte eh, eh, se, se creó un primer fondo para, para este proyecto y durante el transcurso del, dos, del año 2005 al 2007 eh, se capacitó a la gente, a los comuneros de, la, de, de, de estos pueblos para, para que hicieran ellos, ellos mismos un peritaje y supiéramos con seguridad de que el ganado había sido muerto por, por un ataque de, de jaguar este, y durante todo este tiempo, durante estos tres años, eh, pagamos aproximadamente 80, 80 vacas eh, eh, o becerros o, o borregos pelibuey que fueron muertos por ataque de jaguar. Mes con mes sabíamos que había un ataque de jaguar a un ganado. ¿sí? Y este, las personas nos avisaban, y hacíamos las encuestas, nos asegurábamos que realmente había sido un jaguar, que no hubiera sido una enfermedad o que no hubiera sido otro tipo de depredador y efectivamente comprobamos que era un jaguar. No hay una solución eh, para esto, es importante que, que las instancias o las instituciones del gobierno federal abocadas al, al, al, a la conservación este, de las áreas naturales este, y, y al cuidado del medio ambiente, es importante que, que, que formen una mesa de trabajo con, con, con las instituciones dedicadas al desarrollo a, a, de la agricultura, este, al, al desarrollo de la ganadería que se sienten y hagan unas, un solo plan de trabajo U, una cosa que vemos que es importantísima es la necesidad de que, de que la ganadería en la selva se lleve de una manera diferente no de manera extensiva sino de tener el avance de, de, de la frontera ganadera sobre la selva a base de capacitación, de asistencia técnica de enseñar a los, a los criadores de ganado este, a hacerlo de manera intensiva, semiestabulada, en poco espacio de terreno. Hay que buscar alternativas para, para la producción agrícola, mercado justo, mercado solidario, eh, la producción orgánica, la producción bajo sombra, este, de, de la recuperación de la cafeticultura o del cultivo del cacao, este, o, y, y también eh, mercados para sus productos tradicionales como como el chile, como las, las frutas que abundan en, en estas selvas tropicales. Este, nosotros hemos pensado en, en, en la necesidad de buscar un, un proceso de, de agregación de valor para estos productos. Pensamos que, que se pueden eh, eh, capacitar eh, estos campesinos en el envasado de salsas, como el chintestle, que es su, su, su salsa eh, tradicional, o, o, o en la elaboración de mermeladas, o de otros productos este, eh, que pudieran eh, envasarse y se le pudiera agregar valor para salir al mercado y generar los ingresos que esta gente campesina necesita para no tener que recurrir este, a la ganadería extensiva. Esta liberación definió un hito. ¿Por qué? Porque eh, no solamente de parte de la autoridad, de quienes se involucraron voluntariamente en esto, dijeron, oye, pues... Este es un reclamo, es un, es, es, un, es un dejemos de traficar con este tipo de especies que, que están en altísimo riesgo de extinción por el tráfico. Pero, pero al menos en este tema se hizo un esfuerzo por dejar por sentado que hay que respetar absolutamente la vida silvestre porque mantiene los equilibrios. Mucha gente nos ha preguntado qué pasó con este jaguar no? después de su liberación. Nosotros supimos de su presencia a través de, de las señales de satélite y la radiotelemetría, supimos durante cerca de medio año. Lo que hicimos fue ponerle un collar que pues es un instrumento bastante sofisticado. Aquí tenemos un, un pequeño diagrama. Se le puso un collar que tiene un receptor de GPS, eh, y va guardando sus posiciones de acuerdo a cómo uno lo vaya programando. Y tiene un segundo sistema que transmite sus posiciones, o sea que nos va mandando los datos a otro sistema de satélites diferentes, que eventualmente nos manda eh, los datos a nosotros. Se programó para tomar una posición cada seis horas, y para enviar su posición dos veces al día. Eh, finalmente lo que obtuvimos es una serie de posiciones que podemos poner en un mapa, eh, en donde tenemos la fecha de, las diferentes, de los diferentes puntos y obtuvimos 11 puntos de manera confiable. Lo que sabemos a partir de, este, de esta investigación es que el jaguar eh, estuvo entre el 17 de diciembre de 2005, que fue el día que se le liberó, hasta el 26 de junio del 2006, en la misma zona en donde se le había capturado. Es decir, aquí están las comunidades de Arroyo Macho, San Mateo, Cristo Rey, la Chachalaca, la Josefina, el río Cajonos, por acá. Eh, el jaguar ocupó, todo, eh, estuvo rondando en todos esos puntos. Si calculamos más o menos, de una manera muy aproximada, con muy pocos puntos, el área que ocupó durante esos seis meses que lo monitoreamos, pues se puede calcular que entre 10 y 24 kilómetros cuadrados. Y esta es una, eh, una extensión normal para lo que se sabe de los jaguares. Eh, también es interesante fijarse en que uno de los puntos en donde estuvo registrado el jaguar, particularmente el 23 de febrero del 2006, estuvo aproximadamente a 2 kilómetros de Arroyo Macho, de una de las comunidades eh, de, de, la, de Asunción, La Chisila, perdón, y eh, en donde tenemos estas, Este es el punto que les menciono del 23 de febrero. Esta zona azul es la zona de agricultura, donde están los potreros, donde están los cafetales abandonados y el jaguar estuvo bastante cerca de esas zonas en donde probablemente es donde se había, eh, había eh, habido eventos de depredación sobre las vacas eh, en esos potreros. ¿no? Entonces sabemos que el jaguar estuvo rondando los mismos lugares en donde ya había sido capturado había el miedo de atacar a la gente, eso no sucedió, no, no este, atacó a la gente. Siguió, siguió eso sí, eh, eh, acercándose a los potreros y, y, y matando vacas. Durante todo ese tiempo la comunidad y hasta la fecha mantiene el acuerdo de no matar a los jaguares. Este, pero es posible que este jaguar se haya ido a otras comunidades vecinas, en donde también tienen ganado. Y, y, y hay la posibilidad de que allá lo, lo, lo hayan. Eh, lo, lo hubieran matado. Sin embargo, es posible también que, que el jaguar siga vivo y, y actualmente sea pues un macho adulto de, de, de casi 12 años, que es la edad promedio que viven estos animales en, en vida libre, según nos han dicho los especialistas. Nosotros, en este caso, gracias a la participación de los artistas, gracias a que la comunidad decidió devolverlo a su selva, este. Eh, tenemos este caso excepcional ¿no? de un jaguar de, de vida silvestre que fue capturado, que fue resguardado durante varios meses y que después fue devuelto a, a, a su hábitat original. Es tal vez un caso único en el país, sabemos que, que con esta experiencia que, que es posible devolver a un jaguar este, capturado en estas, en estas condiciones, es posible devolverlo a su selva original. Yo he trabajado con jaguares, tigres siberianos, de Bengala, sumatranos. Bueno, en fin. Y, y el animal en jaguares que he conocido diferente a los que tenemos, ha sido el jaguar de la luz, de los ojos verdes, azules. Sí. Eh, corte, corte. corre. No, es que no lo quiero dejar que suba ya porque le quiero quitar el, la, el costumbre ya de que, que suba ahí. Entonces yo creo que ahí le paramos, ¿no? ¿Ya?